De hoy estamos con Jorge Rueda, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Linksys. Gracias Felipe, eh, bueno mi nombre es Jorge Rueda, yo soy la persona encargada de los países andinos para Linksys, eh, de posicionar y obviamente dar a conocer eh, la marca. Bueno Jorge, le cuento que ha habido mucho revuelo y pues muchas teorías acerca de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Cuéntenos un poco qué tan grande es la diferencia cuando lo comparamos con Wi-Fi 5. Una pregunta. Eh, pues realmente la diferencia sí, sí es muy, muy grande y es notable. Eh, para contarte un poquito más de, de, del tema, quiero eh, ahondar en que cuando estamos hablando de tecnología Wi-Fi 5, eh, a medida que va, va creciendo la demanda y el número de dispositivos que se están conectando a nuestra red, eh, es necesario, obviamente, tener una red con mayor capacidad. ¿Cuáles son las diferencias eh, reales que tienen este, eh, la diferencia entre el Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6? Es que vas a tener eh, mayor cantidad de dispositivos conectados a tu red, va a mejorar el tema eh, de la latencia de los equipos que se están conectando a mi router y adicional a eso va a tener un, eh, un consumo energético mejor. Si les podemos ahondar más en el tema, pero son tres puntos claves que realmente hacen la diferencia entre el Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Fantástico. Entonces, cuando hablamos de la mayor cantidad de dispositivos que puedo tener conectados sin problema, eso quiere decir que si yo soy un usuario de casa que digamos hace dos años teníamos cinco dispositivos y ahorita tenemos 10 o 15, o si hablamos de IoT, un poco más. Quiere decir que en ese caso nos beneficiaría montarnos en Wi-Fi 6, ¿cierto? 100%, 100%. Tiene que, tiene que mejorar. Es, es realmente eh, el objetivo principal de por qué se está eh, lanzando ahora. Bueno, se lanzó el, ya un tiempo el Wi-Fi 6, pero hasta ahora lo estamos implementando pero el objetivo principal es que todos esos dispositivos como de nombres de IoT o lo que va saliendo eh, al mercado, cada, cada dispositivo que está saliendo al mercado hoy en día se está conectando a nuestras redes Wi-Fi. Ya podemos ver eh, estos asistentes de voz, ya se está conectando la nevera en su momento, eh, lavadora, secadora, ya todo está conectado a nuestra red Wi-Fi. Y sí necesita, necesitamos pasarnos al Wi-Fi 6 para que podamos tener una mejor experiencia a la hora de, de, de yo poder conectar todos estos dispositivos, que me funcionen bien, que no tenga eh, retrasos en la red, que no se me empiece a colgar, eh, a colgar mi router, que si necesito hacer alguna descarga o un domingo de películas, yo pueda tener una muy buena sensación y que no esté mi internet eh, realmente cayéndose y siendo intermitente. Jorge, pero eso no es así de fácil, ¿no? O sea, tanto el emisor, o sea, el router, como los dispositivos tienen que soportar el protocolo Wi-Fi 6, ¿cierto? Exacto, exacto. Okay. Una de las 20, Exacto. Tienes que soportar, los dos tienen que tener la, la tecnología. Los últimos celulares que han salido al mercado de, de dos fabricantes en especial, que son los que dominan el mercado de, de celulares, eh, ellos ya vienen incorporado a la tecnología de Wi-Fi 6. Ok, buenísimo. ¿Y esto cómo va a afectar a los amantes del streaming? Porque ellos tienen un caso muy particular, ¿no? O sea, no es solo la gente que se conecta y consume los contenidos sin descargarlos, sino que además, por ejemplo, juegan y al mismo tiempo que los van descargando, van subiendo su gameplay. ¿Eso cómo, cómo funcionaría a nivel de Wi-Fi 6? ¿Van a ver algún tipo de cambio en la latencia? ¿Cómo, cómo, cómo se vería ese upgrade? Súper bien. Eso, mira, hoy en día eh, hay una tecnología, ya la tiene Wi-Fi 5 que se llama Mumaimo. ¿Qué es Mumaimo? Es múltiples usuarios con múltiples entradas y múltiples salidas. En Wi-Fi 5 eh, ya, estaba, ya estaba presente, pero ahora con Wi-Fi 6 eh, han habido unas mejoras que lo que tú estás nombrando, ya funciona Mumaimo para dispositivos para subir y para descargar screaming. ¿Qué es Mumaimo más en palabras coloquiales? Hay una tecnología que se llama MIMO, que es la que manejan equipos con Wi-Fi 4, que es el ejemplo de, de, del centro comercial. Si yo estoy, eh, si, si hay tres o cuatro personas en un centro comercial y queremos subir a, al tercer piso, esas tres o cuatro personas, si yo tengo una tecnología MIMO, es como si yo estuviera subiendo por las escaleras eléctricas, se van conectando uno de del de locro. Con Mumaimo pasa lo mismo, pero yo voy a subir por el ascensor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a conectar todos al mismo tiempo. Esa es una de las, gran, de las grandes ventajas que obviamente crea la tecnología Wi-Fi 6, que es la mejora en el, te, en el tema de conexión y el desempeño mejorado en Mumaimo. Ok. En esto de, de las novedades hay un montón de siglas, ¿no? O FDMA, que... Okay se traduce en ortogonal, frequency, division, multi-access. ¿Eso cómo a un usuario final lo llega a beneficiar? Muy bien. Eso es como cuando uno eh, va en... Es muy... Viene también de la mano con, con MIMO. Es como cuando estamos en una carretera y lo que hace es que mejora la capacidad de transmisión de Internet en los diferentes canales. Entonces, eh, con Wi-Fi 5 teníamos una capacidad hasta de 512. Con Wi-Fi 6 ya tenemos una capacidad de 1024. Y mejora la eficiencia a la hora de... Eh, de el, ejemplo, el mejor ejemplo es estar en una carretera con Wi-Fi 5. Es como si yo tuviera un camión eh, con, en la parte de atrás larguísimo conectando varios dispositivos. Lo llevo en un solo camión. Con Wi-Fi 6 es como si tuviera varios camioncitos o varios furgones haciendo lo mismo, pero transportando diferentes datos. ¿Qué ganamos ahí? Que eh, mayor eficiencia a la hora de que cualquier dispositivo se conecte o se desconecte, no tiene que afectar a, a los otros que ya están conectados a la red. Va a ser mucho más eficiente y más rápido. Ok. Ahora sí hablemos de un caso de uso que a todos los que tienen dispositivos móviles los afecta, y es la batería. ¿Cómo es eso de que el Wi-Fi 6... Ayuda a mejorar esa eficiencia energética. Por supuesto. La tecnología se llama eh, Target Web Time. Lo que hace es que cuando yo, si tengo Wi-Fi 5, eh, los routers o los dispositivos que están conectados a Wi-Fi 5 siempre están conectados constantemente. En ningún momento en gran reposo y eso hace que que obviamente pues, eh, los recursos, o en este caso, la batería de nuestros dispositivos, en el caso del celular, tablet, o estos dispositivos que yo tengo portátiles, hacen que la red Wi-Fi, como está consumiendo datos y recursos del celular, la batería eh, la va a consumir y va a descargarlo más rápido. En el caso del Wi-Fi 6, por medio de esta tecnología, la TWT, lo que hace es que cuando el usuario no está utilizando el Wi-Fi, entra en modo reposo y va a hacer que el consumo energético sea menor. Inteligentemente va a empezar a administrarlo y no vas a tener una descarga de tus dispositivos más rápido. La acto, va a optimizar la batería de tu celular en este caso. Bueno, Jorge, y algo que a todo el mundo le afana y es entre más velocidad tenga para mover datos, también me pueden hackear más rápido, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas trae Wi-Fi 6 a nivel de proto protocolos, por ejemplo, WPA o algo así? En el tema de los protocolos, eh, también salió el nuevo que es el WPA2, PSK3, perdón, es el P, ahí corrijo, el que maneja Wi-Fi 5 es WPA2 y el que va a empezar a manejar Wi-Fi 6, que es una mayor seguridad, es WPA. Entonces, en el términos de seguridad va a ser mucho más, eh, valga la redundancia, más segura la red porque vamos a tener mayor información de los constantes ataques que tengan nuestra red por medio de este protocolo. Es mucho más desarrollado. Bueno, y después de ver todo esto, cuéntame un poco, cuando alguien vaya a comprar un router, ¿qué cosas debe tener en cuenta? Porque últimamente veo que los routers tienen... Eh, procesadores con múltiples núcleos y demás, pero la gente llega a la tienda, le muestran varias opciones y generalmente se va por la más barata, pero no entiende muy bien a nivel de la oferta, por ejemplo Linksys, ¿qué ventaja corporativa tiene? Qué buena pregunta, mira esto es un tema más de, eh, de yo verificar un tema más de conciencia en, en, en cuanto a lo que veníamos hablando al principio de la llamada yo me pongo a contar cuántos dispositivos tengo eh, en mi router en este momento, y contando el tema de que cada día está creciendo más la tecnología, no bajan de 15 a 16 dispositivos, contando celulares, los dos computadores, televisores, cámaras, todo el sistema de IoT. Y si yo hago la suma de, de todos estos dispositivos en mi casa, me puede sumar, no sé, 20, 30 millones en, en tecnología. Y a veces quiero comprarme un router de 100 o 150 mil pesos. Estoy haciendo un cuello de botella porque pues, no estoy comprando la mejor solución. En Linksys, eh, pues, nuestros routers eh, tienen mejor capacidad y la mejor solución que hay en el mercado en cuanto a, a este tipo de conexiones. ¿Por qué? Eh, somos la marca líder y los primeros a hablar en, en, de, de una red Wi-Fi. Y los primeros en desarrollar la tecnología Mesh, que hoy en día se está eh, moviendo y vendiendo muy bien. Nuestros no es routers y nuestras no es soluciones Bellop, que es Mesh, eh, vienen ya con una aplicación que yo pueda administrar 100% mi red. No es, una, no, no es una terminal donde yo no pueda hacer ningún tipo de administración. Yo puedo tener eh, controles parentales, eh, en el caso de que eh, tenga familia o mis hijos Puedo crear perfiles para ellos, para que eh, tengan más seguridad a la hora de navegar. Tenemos una nueva tecnología que es propietaria de nosotros, de nosotros que se llama Linsys Aware. Eh, esto está más enfocado al tema de seguridad. ¿Por qué? Por medio de, la, de, de, de las ondas Wi-Fi que yo tenga en mi casa. Un ejemplo, yo me voy a trabajar eh, todos los días a las 8 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche en ese laxo de tiempo si yo quiero activar mi VELOP que es la solución Mesh del INCIS él me da seguridad si hay algún incluso dentro de mi casa obviamente previamente configurado y me empieza a enviar notificaciones a mi celular por medio de la aplicación del INCIS eso y muchas más tecnologías que nosotros estamos desarrollando a la hora de comprar un router hay que mirar primero el tipo de tecnología que vaya a usar que no sea de pronto wifi 4 o en su momento Wi-Fi 5, que tratemos de comprar siempre la tecnología de punta que es Wi-Fi 6, que esto se está eh, revolucionando y cada día están saliendo más dispositivos para conectarse a Wi-Fi 6. Lo segundo es que eh, tenga un muy buen respaldo la marca, no comprar una marca de pronto que no sea conocida, que digamos en el caso Linsys tiene reconocimiento a nivel mundial, y mirar bien sus especificaciones. Eh, Digamos, nosotros en, en términos de especificaciones somos los, los más robustos del mercado. En el tema del Wi-Fi, somos la marca con eh, más alta en, en, en categorizar el tema Wi-Fi. Ejemplo, hoy tenemos Wi-Fi 6 con velocidades hasta de 10.600 megabits por segundo. Eso es la velocidad más alta del mercado y obviamente la podemos aprovechar con los equipos que están saliendo cada día más en. Eh, en las plazas de cómputo o en, o en donde yo pueda adquirir todo el tema de tecnología. Jorge, algo que la gente no entiende cuando usted dice no vayan a comprar Wi-Fi 4 o 5. Es cómo pasamos de, de Wi-Fi A, B, G, N, AC, A, 6. O sea. Eh. Eso fue. Eh, hay una asociación eh, de Wi-Fi. Se llama Wi-Fi Alliance. Ellos eh, categorizaron ahora el Wi-Fi y lo, lo hicieron más digerible hacia el usuario final. Antes era 802.11b, 802.11g y así, n digamos 802.11n es la tecnología ahora que llamamos Wi-Fi 4, la AC es Wi-Fi 5 y a partir de eh, unos meses, seis, siete meses atrás, salió el, el, la nomenclatura de Wi-Fi 6. Pero realmente es un nombre más eh, comercial para que las personas puedan identificar más la evolución tecnológica que, que, que vamos a tener en el mercado en términos de redes. Bueno, cuénteme una última cosa y es, a nivel de alcance... ¿Este Wi-Fi 6 tiene más alcance o yo sigo necesitando, por ejemplo, esa infraestructura en Maya? Tiene más alcance. Más alcance porque, eh, digamos, en el tema de la latencia e, e interferencias, ellos usan unos tipos de canales que no están tan saturados y lo que hace es que va a llegar, eh, va a tener mayor alcance estos dispositivos. Sin embargo, eh, obviamente para, para tener si yo tengo una casa de dos o tres pisos donde realmente eh, necesito equipos potentes, posiblemente con un, un, un solo equipo voy a, a poder tomar uno o dos pisos y ya necesitaría un segundo para el tercer piso y la idea es que sea, que sea con tecnología mesh. Una de las ventajas también que tiene la tecnología Wi-Fi 6, a diferencia del Wi-Fi 5, es que Wi-Fi 5 solo viaja por la frecuencia de 5 GHz. En el caso del Wi-Fi 6, ellos, eh, ella empieza a utilizar las dos eh, frecuencias, que es 2.4 y 5 GHz. O sea, utiliza ambas. No en, en Wi-Fi 5, solo utilizaba la de 5 GHz. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Le, lo esperamos en texetera.co. Felipe, muchas gracias a ustedes. Gracias por su espacio y, y esperamos más adelante poder tener eh, y asesorarlos con el tema del Wi-Fi. <música>